Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha este bono social que quiere garantizar que familias con pocos recursos puedan acceder a la tecnología, igual que cualquier otra. A esta hora podemos saludar en directo al presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Señor Susías, ¿cómo valoráis esta convocatoria y cuántos hogares se van a beneficiar de, de ella? Bueno, la convocatoria en, en principio es, es positiva y tener en cuenta que en estos momentos en, eh, en España y en toda Europa, pero en España estamos haciendo un esfuerzo muy importante para la digitalización de la ciudadanía, de las administraciones, de las empresas, etc., ¿no? Por lo tanto, es importante que no dejemos atrás precisamente a las familias más vulnerables, ¿no? El hecho de que pueda llegar a más eh, cerca de seis mil familias ya es, eh, ya es bastante importante pero es que además eso se une a muchos más esfuerzos que se están haciendo para este proceso digamos de alfabetización digital de, de actualización digital y de digitalización de nuestras propias vidas hemos visto durante la, la, la durante la pandemia no la, la importancia del suministro digital en los hogares. no Hemos visto cómo muchos hogares, aunque tenían una, una pequeña conexión o no tenían, se quedaban descolgados los niños de los colegios, eh, los padres eh, no podían eh, teletrabajar cuando tenían un trabajo que se podía eh, hacer por teletrabajo y muchas veces la, la, la potencia de la conexión era tan baja que verdaderamente o estaba uno o estaba el otro e incluso así no funcionaba. Bien. Por lo tanto es necesario este tipo de esfuerzo. Eh, ¿esta, ¿Esta convocatoria va a hacer una cobertura total? No, eh, una cobertura total no. Yo creo que es un impulso importante. Esto habrá que mantener, habrá que hacer más eh, más esfuerzos a lo largo del tiempo. Pero también hay que decir que esto está conviviendo con otras acciones. ¿no? Eh, se va a poner también con el, con, creo, el Consejo de Bienestar Social con la... Plataforma de Infancia va a poner en marcha una, también un programa de digitalización para eh, niños y jóvenes, eh, la propia red, la propia red de lucha contra la pobreza en Castilla-La Mancha, eh, estamos haciendo ya el, la acción piloto para también para familias vulnerables, para eh, educarlas digitalmente, incluso darle soporte de, de, de ordenadores y demás para poder estar en sus casas, es decir, se está haciendo muchos esfuerzos, por parte de las, de las administraciones, que ¿no? están eh, asociadas, consejidades uh -huh. de, asociada, de pueblo sostenible, pero también se está haciendo con empresas, con pymes y demás. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. A todo el mundo no creo que podamos llegar en esta primera tacada, pero sí es verdad que el esfuerzo está siendo muy grande. Y sobre todo porque se está creando una dinámica y esta dinámica luego pues ayudará a seguir trabajando en esa, en esa dirección. Uh -huh. Creo que habrá que hacer más esfuerzos, llegarán nuevos fondos europeos y será necesario ponerlos eh, ponerlos a disposición sobre todo para que no queden ninguna familia no queden, no queden personas eh, atrás, porque va a cambiar mucho la manera de relacionarnos entre nosotros, con las administraciones con el empleo y demás, en los próximos eh, tres o cuatro años y eso que ya está cambiando sustancialmente Señor Susías, dada la situación actual, eh, no sé cuáles son las previsiones eh, respecto al otoño, ¿cómo cree que van a afrontar estas personas más vulnerables esa subida de la luz o el gas de, de cara al invierno? Pues de una manera complicada, eh, más complicada que se de costumbre, hay que tener en cuenta que estamos en una situación de, de guerra ¿no? Con, eh, en, en Ucrania, eh, por la invasión de Rusia, y, y Rusia está utilizando la energía como un chantaje, está chantajeando a, a Europa directamente eh, para, eh, para conseguir sus, sus objetivos. Y esto va a tener consecuencias, y sobre todo va a tener consecuencias en países como Alemania, países nórdicos eh, del este de Europa, y claro, eh, antes estábamos hablando de los fondos europeos que han llegado a España, ¿no? Pues, eh, y nos han estado ayudando porque verdaderamente somos uno de los principales receptores de fondos de los Next Generation, pero claro, en el tema de energía eso es verdad que España tiene eh, tiene una gran cantidad de energías eh, de almacenada de, de, de gas almacenado y demás, pero nos va a tocar ser solidarios con ello y eso significa pues el tener que reducir consumo y demás y eso significa entonces pues incomodidades, pero eh, ahí, aquí viene la, la cuestión hay ciertas familias que no van a tener eh, no van a tener que bajar el aire acondicionado o bajar o, o bajar eh, o, o bajar, la, o, o bajar la calefacción o subir la calefacción y demás o bajar la calefacción simple y llanamente porque no tienen posibilidad no pueden tener el aire acondicionado y la calefacción no la pueden la, no la pueden encender ya de por sí por lo tanto al mismo tiempo que hacemos medidas de ahorro energético tenemos que hacer tomar medidas de apoyo a las familias. Antes, el propio decreto que ha salido sobre el tema uh -huh. de digitalización hace referencia a cómo este se conecta con el bono social. No es necesario ese bono social no solamente mantenerlo, sino posiblemente ampliarlo. Y, y hacerlo como mucho más mucho más efectivo porque va a ser un otoño un invierno complicado sí eso le iba a preguntar si son suficientes estas medidas como el bono social supongo que se necesita mucho más no para luchar eh, contra la exclusión social claro es que eh, contra la exclusión social vamos a ver a, a todo el mundo habla de la, se habla de la pobreza energética pero igual bueno, una familia lo que es es pobre eh, no solamente es pobre energéticamente es que es pobre para la alimentación para la energía para comprar materiales escolares, pues para el, la ropa, el, las familias eh, en esta situación de exclusión están en un permanente eh, estado de elección, es decir, eh, compro esto o, o pago aquello y muchas veces los pocos recursos que entran ya están gastados antes de llegar, ¿no? Porque tienen que estar haciendo permanentemente opciones, ¿no? Y si tienes niños en la familia, pues mucho más, ¿no? Porque además tienes que protegerlos especialmente. Por lo tanto, son si necesarias estas ayudas. Es verdad que ...está mejorando el sistema general de prestaciones... ...de su mínimo vital... Eh, ...que ha venido para quedarse... ...está siendo, está siendo una ayuda pero es cierto que es necesario el mantenerlas en el tiempo de determinado tipo de ayudas porque cuanto más fuertes son los apoyos a la familia, antes dejan de estar en esa situación y antes se desenganchan de estas, de estas ayudas y luego además todas estas ayudas que están llegando a la familia son ayudas que ayudan al desarrollo económico de la, eh, de la ciudadanía en general porque las familias se gastan este dinero en el consumo, más que es directamente consumo, por lo tanto esto repercute en el pequeño comercio y en el comercio de, de proximidad activando la propia, la propia economía y mejorando el situación de las familias. No son suficientes, se ha avanzado mucho, y pero es necesario seguir seguir avanzando y mejorando los los mecanismos de gestión de este tipo de ayudas y apoyos. ¿Tiene datos actualizados del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social aquí en Castilla-La Mancha? Pues eh, vamos a sacar el informe, eh, va a salir el informe a a finales de septiembre, lo vamos a lo vamos a tener eh, actualizado. Es verdad que en, en Castilla-La Mancha, eh, este, este año, último, la última encuesta de condiciones de vida, habíamos tenido una, un empeoramiento de la, de la situación, pero también es cierto que si lo comparamos con la evolución del 2018 la situación ha mejorado de manera importante. Pero está un, seguimos siendo una de las regiones que tienen que tenemos más personas, más familias en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser, tiene que ser mayor y este tipo de esfuerzos van en la buena dirección. Pues estaremos pendientes de, de ese informe. Señor Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, muchísimas gracias por atender en directo la llamada de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias a ustedes. Buen día.